¿Colaboración, empatía, igualdad, equidad? ¿Os suena de algo? ¿Por qué no lo haces tú? Coopera. La cooperación es necesaria. El mundo necesita de tu cooperación. ¿Seguro que eres capaz de poner un granito de arena? Porque entre todos podemos hacer mucho. Un mundo mejor, un mundo más justo. Es necesario y además es posible.